Proceso de insolvencia económica, el tema nuevamente para hoy. Hay muchas dudas, queremos resolverlas, pero ante todo queremos decirles a aquellas personas que están sobreendeudadas, que en determinado momento adquirieron productos financieros porque su situación actual, o su situación, perdón, en ese momento se lo permitía. Hoy la situación ha cambiado, la situación financiera del hogar ha cambiado y esto les ha, les ha hecho imposible cumplir con sus compromisos. Los ingresos que en algunos casos están entrando al hogar o entrándole a la persona no son suficientes para sufragar los gastos que demandan en, en, en su vivienda, en su hogar, en su familia y a la vez sufragar los gastos de ese sobreendeudamiento que adquirieron. Por eso es importante que ustedes conozcan, vean, analicen el proceso de insolvencia económica como una segunda oportunidad que les va a brindar la ley para que ustedes puedan arreglar su vida crediticia, tratar de llegar a un acuerdo de pago con esos acreedores en la medida de lo posible, porque ustedes saben que hay un principio del derecho y es que nadie está obligado tampoco a lo imposible, ¿cierto? Pero recuerden que en el proceso de insolvencia económica ustedes tienen muchos beneficios, más allá de que exista esa posibilidad de arreglar, porque miren, el proceso de insolvencia económica no fue creado con el ánimo de no pagarle a los acreedores, no, totalmente es, es contraria esta postura a lo que el legislador quiso con eh, la implementación de esta legislatura a favor de las personas naturales no comerciantes, como lo es este proceso, porque recuerdan ustedes que las empresas y, las, y los comerciantes han tenido siempre esa, esa, ese amparo por la ley, el poderse acoger por medio de la ley 1116, a un régimen de insolvencia para personas jurídicas o comerciantes entonces, ante esta situación y ante este ante esta, ese rompimiento a la igualdad que se generaba entre personas jurídicas y personas naturales se creó eh, este capítulo dentro de la ley 1564 del 2012 que nos da la posibilidad a las personas naturales no comerciantes de poder iniciar este trámite de insolvencia, y vuelvo y les digo son múltiples los beneficios, miren las personas cuando empiezan a entrar en cesación de pagos Empiezan a sacar créditos pagadiarios Empiezan a sacar créditos en aplicaciones de celulares Empiezan a conseguir dinero prestado con amigos, con familiares Y cada vez ese hueco empieza a crecer Se empieza a hacer más grande Y cuando ya se dan cuenta definitivamente entra el colapso en el hogar Entra el colapso en la, en la familia Y para nadie es un secreto que cuando se rompe ese equilibrio financiero se rompen también muchas cosas conexas a la situación financiera que hay en el hogar, eso es una realidad no podemos decir que no, que solo de amor se vive porque hoy por hoy sabemos que debe haber amor pero tiene que haber también una paz, una tranquilidad una estabilidad, ¿cierto? entonces, el proceso de insolvencia económica de personas naturales no comerciantes a ustedes les va a permitir esta posibilidad de que no se dañen las cosas familiares, no se dañen no se rompa ese equilibrio que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, sino que por el contrario podamos tener esa segunda oportunidad, esa posibilidad de decirle a los acreedores, venga, yo les voy a pagar, pero lo voy a hacer de esta forma, tengo la voluntad de hacerlo. Si los acreedores no aprueban eso, no se preocupen. Ustedes cumplen con decirle a los acreedores, venga, yo voy a pagarles de esta manera. Y si el acreedor no acepta, no aprueba, pues viene una segunda etapa dentro de este trámite pero se la voy a explicar ahora cuando empecemos a detalle a hablar del proceso de insolvencia económica de persona natural no comercial entonces miren este es un proceso que inicia indiscutiblemente en el domicilio del deudor si ustedes viven en bogotá ese proceso se debe llevar a cabo en bogotá si ustedes viven en cali en cali si viven en medellín en medellín nosotros en tu abogado en casa trabajamos en todas las ciudades del país tenemos convenio con centros de conciliación y esto nos permite que podamos adelantar estos trámites en cualquier centro de conciliación a nivel nacional. Nos gusta siempre en la medida de lo posible hacerlo con los centros de conciliación con los cuales pues, hemos elaborado eh, una, una serie de convenios para que ustedes tengan unos costos y unos honorarios mucho más económicos. ¿no? Pero bien, ¿en dónde nace este, este, este, esta etapa inicial de la negociación de las obligaciones dentro del proceso de insolvencia económica de persona natural no comercial? Nace en un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. Ese centro de conciliación va a nombrar un operador de insolvencia. Ese operador de insolvencia va a darle apertura al trámite de negociación de deuda. Se va a fijar fecha y hora para una audiencia dentro de este auto que eh, expide el operador de insolvencia pues vienen una serie de órdenes que se suspendan los algunos descuentos que se están haciendo en el salario que se suspendan procesos ejecutivos requieren a data créditos y fin requieren a la dian requieren eh, en fin hay una serie de órdenes que se dan dentro de este auto admisorio y se fija fecha para la primera diligencia en donde nos vamos a encontrar con esos acreedores, previo control de legalidad, se van a, a, a, a realizar otras actuaciones para que al final lleguemos o tratemos de llegar con esos acreedores a un acuerdo de paz. Y ya ahora vamos, como les digo, a tocar cómo se realiza este acuerdo de paz. Porque primero tenemos que entender... Que para dar inicio al trámite de insolvencia debemos cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? El primer requisito, que seas persona natural, no comerciante. ¿sí? Aquí yo sé que muchos se preguntan demasiadas cosas. Y si yo era comerciante, y, pero ya no ejerzo esa, esa, esa actividad comercial, ahora nuevamente soy empleado, ¿puedo o no puedo? Claro que sí puedes hacerlo. El hecho de que estés registrado en una cámara de comercio no quiere decir que en la actualidad tú estés ejerciendo una actividad comercial. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen asesoría. Miren, si ustedes quieren tomar asesoría, acá les vamos a dejar el número de WhatsApp. Acá, WhatsApp. 320-220-6002. Miren, tomen una asesoría, despejen sus dudas porque muchas personas prefieren no pagar la asesoría por seguir, y seguir endeudados. O sea, la tacañería llega a tal punto que a veces prefieren eso. Ah, no. Es que me van a robar, pero si le damos la asesoría gratis ya no somos ladrones. O sea, se hace mal, acostumbraron a que todo le salga gratis. Entonces, no, nosotros también tenemos gastos, también tenemos oficinas, también tenemos nómina, también tenemos que cubrir una serie de compromisos mensuales, por lo tanto no podemos regalar nuestro trabajo. ¿Qué hay abogados que lo regalan? Perfecto. Si el abogado X quiere regalar su trabajo, que lo haga. Es interesante, ese, es la posición de él, ¿no? Pero nosotros sí tratamos de ayudar a la gente y en algunas ocasiones tenemos unos prebonos para algunas personas que vemos, notamos con bastante claridad y objetividad que tienen una situación económica muy difícil. Obviamente en insolvencia todos tenemos una situación económica muy difícil, pero ya hablamos de situaciones extremas. Entonces, yo los invito nuevamente a que tomen esa asesoría para que hagamos una videollamada, analicemos su caso... Les decimos en qué consiste el proceso de insolvencia de la A a la Z. ¿Cuál es la estrategia que a usted más le va a convenir dentro de ese trámite de insolvencia? Realmente muy completa la asesoría. Todos los clientes, mire, la mayoría de clientes que han tomado asesorías con otros profesionales del derecho, vienen y la toman con nosotros, han quedado muy satisfechos. Han dicho, hombre, ustedes si me explican todo al dedillo, al pie de la letra, con todas las señales del caso... Y me dicen qué puede pasar, qué no puede pasar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Realmente es muy, muy, muy satisfactorio eh, tomar asesoría con ustedes. No, lo, no, no me estoy adulando yo mismo, pero eso es lo que hemos escuchado de nuestros clientes cuando toman la asesoría. Pero, discúlpenme que sea tan canzón, tomen asesoría porque así van a poder despejar las dudas. Para iniciar entonces el trámite, persona natural no comerciante. Segundo requisito, que ustedes tengan dos o más obligaciones en mora y esa mora debe ser superior a 90 días con dos o más acreedores es decir, tienes que tener dos obligaciones con dos acreedores con una mora superior a 90 días y cuando digo dos obligaciones pues son dos o más la norma dice dos o más ok tercer requisito que del 100% del capital que tú estás adeudando el 50% más un pesito esté en mora superior a 90 días es decir que si tú en total debe 100 millones de pesos a los bancos, por lo menos 50 millones, un peso deben estar en mora superior a 90 días, ¿ok? Entonces los requisitos son muy sencillos de cumplir. Pero aquí viene algo muy, muy importante que yo sé que ustedes quieren saber y conocer, porque lo primero que la gente quiere escuchar, ¿cuáles son los beneficios si yo me acojo al trámite de negociación de deudas de persona natural no comercial? Bueno, primer requisito, y es que en ese proceso tú vas a negociar tus obligaciones sobre el capital que le estás adeudando a esos acreedores. Es decir, aquí el acreedor no puede decir, no, hágame la opción de pago, pero pagándome los intereses remuneratorios y los intereses de mora. No, porque la ley taxativamente establece que esa negociación debe hacerse sobre el valor del capital adeudado. Entonces, se caen los intereses remuneratorios, se caen esos intereses moratorios y vamos a negociar sobre el capital y valga eh, o es muy importante decir, decirles a ustedes que entre otras cosas los intereses también se negocian de una manera que es muy beneficiosa para todos ustedes más ahorita en este momento donde las tasas de interés están por las nubes para marzo del 2023 la tasa de usura establecida por la superintendencia financiera estaba en el 46% entonces las tasas están súper elevadísimas el trámite de insolvencia es otro de los beneficios que ustedes van a encontrar eh, otro gran beneficio, sin lugar a dudas, es que si ustedes ya, ya les iniciaron un proceso ejecutivo y con ocasión de ese proceso ejecutivo ya les decretaron medidas cautelares como embargos, pues hombre, esos procesos ejecutivos se van a suspender y este sin lugar a dudas es otro gran beneficio. Ahora bien, si ustedes son empleados, si son asalariados, y si ustedes les están descontando créditos bajo la modalidad de libranza, pues deben tener claro que también se suspenden esos descuentos que les están haciendo eh, por, este, por este concepto, por este tipo de, de acreencias que ustedes han adquirido para que sean descontadas de su salario porque recuerden que las libranzas tienen una regulación especial y tú como deudor no puedes ir a decirle a tu patrono ¡ay! es que ya no quiero que me descuente la libranza porque es que yo ahora voy a ir a pagar por ventanilla ya directamente en el banco no, no puedes renunciar, es un tema irrenunciable el descuento tiene que realizarse obligatoriamente de tu salario ok, entonces cuando inicia ese trámite de insolvencia acá viene el otro gran beneficio, esto sobre todo para militares, policías, servidores públicos, funcionarios públicos, ustedes ya no les van a descontar las libranzas de su salario, funcionarios ejército y policía, ok eh, no importa si son funcionarios del orden territorial, departamental o nacional, la situación es la misma hay muchos que dicen, me pueden iniciar un proceso disciplinario por eh, acogerme al régimen de insolvencia económica. No, no les pueden iniciar ningún proceso disciplinario. Recuerden que esto es un tema de origen civil y nada tiene que ver con las funciones que ustedes desempeñan como funcionarios públicos. Ahora bien, más beneficios. Viene un beneficio muy importante que yo quiero que ustedes conozcan, pero más adelante. Para algunos es un beneficio, para otros no lo es. Todo depende de un factor muy importante, pero lo voy a dejar para más adelante en este video. Por ahora, ¿cómo llegamos a esa audiencia con esa propuesta de negociación? La ley es clara y determina, establece que el deudor debe tomar sus ingresos, llegar al proceso de insolvencia, bueno, estos son mis ingresos, en esa solicitud de insolvencia vamos a plasmar tus ingresos, tu patrimonio, porque eso es muy importante, cuáles son las acreencias que tienes cuáles son los gastos que tienes y cuál es la propuesta de pago que vas a realizar ¿cómo se realiza esta propuesta? te decía, la ley determina que tú debes de tus ingresos descontar los gastos que tienes mensualmente es decir, tú pagas arriendo se van a descontar esos valores de tus, de tus ingresos tú pagas alimentación tú pagas manutención tú pagas servicios públicos pagas pensión del colegio de tu hijo eso, eso se tiene que se tiene que descontar de los ingresos y esa porción de tus ingresos que te va a quedar es la que vamos a utilizar para hacerle un ofrecimiento a esos acreedores para honrar la deuda que tenemos con esos acreedores y aquí es muy importante decirles algo que mencioné hace un minuto y es el tema del patrimonio, ¿por qué? han llegado clientes, han tomado asesoría y me han dicho no, es que hablé con un abogado y el abogado me dijo esto ponga los bienes suyos a nombre de otra persona e inicie el trámite de insolvencia. Pero ese abogado no le ha hablado al cliente, no conoce, no tiene experiencia y no le ha mencionado el artículo 572 de la ley 1564 del 2012 que nos habla sobre las revocatorias y las simulaciones y donde el legislador de manera muy sabia preveía que los deudores antes de acogerse a la insolvencia económica, se iban a insolventar y iban a poner sus bienes a nombre de otras personas. Para que esto no pase, el legislador estableció en ese artículo 572 que, aquellas que se puede demandar las simulaciones o la revocatorias de aquellos actos onerosos o sin cuantía que se hayan realizado sobre los bienes del deudor que representen más del 10% de su patrimonio dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación del trámite de insolvencia es decir que si ustedes se acogen a insolvencia pero hace un año colocaron los bienes a nombre de otra persona les pueden solicitar la revocatoria y la simulación de esas compraventas que ustedes hicieron o de esos contratos que ustedes celebraron a, a título oneroso o a título gratuito, ok, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que yo les digo, venga, no se asesoren con el amigo abogado que no tiene experiencia en ese tema, puede ser que el amigo abogado tenga experiencia en derecho penal, en derecho de familia, pero no tiene, no tiene experiencia en insolvencia económica, ok, y bien, cuando estamos dentro de esta audiencia de negociación de deudas con nuestros acreedores, vamos a hacer esa propuesta de pago lo más objetiva posible porque vuelvo y les digo, el objeto de esta negociación es honrar esas acreencias, honrar esos pagos. Ahora bien, ¿quién va a tomar la decisión, la suerte de que se apruebe esta propuesta que hemos realizado? La van a tomar los acreedores, son ellos los que van a votar y ellos tienen un porcentaje de voto de acuerdo al capital adeudado es decir que las obligaciones más grandes son las que van a tener mayor porcentaje de votación si ellos aprueban ese acuerdo de pago pues se empieza a realizar los pagos de esa manera como quedó pactado en esa diligencia pero si ellos dicen no señores está muy baja su forma de pago no la vamos a aprobar modifíquela si no se puede modificar porque aquí tampoco la idea es llegar a proponer acuerdos de pago que no vamos a cumplir porque si se aprueba ese acuerdo de pago y posteriormente lo incumplimos, la consecuencia va a ser que lleguemos a una liquidación patrimonial. Obviamente antes de, de, de esa liquidación por el incumplimiento del acuerdo, pues va a haber una actuación nuevamente ante el operador de insolvencia para reformar ese acuerdo de pago. Pero si no se logra reformar, se va a liquidación patrimonial y... En liquidación patrimonial va a suceder algo que ya ahorita les voy a decir. Les decía que si hay acuerdo se cumple con el acuerdo, que la propuesta es objetiva y algo que podamos pagar. Si no hay acuerdo, si no se aprueba esa propuesta de pago, el operador de insolvencia, que es quien está investido de funciones jurisdiccionales, que no es heterocomponedor porque él no toma decisiones, él es una guía dentro del proceso, él es la persona que trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Pero si no hay acuerdo, él tendrá la obligación de remitir todas las diligencias de este trámite de negociación de deudas ante un juez civil municipal. ¿Y qué va a suceder ante este juez civil municipal? Se los voy a contar, pero por favor, antes suscríbanse al canal, denle like a este video, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones del contenido que vamos a estar subiendo para que ustedes aprendan, porque tu abogado en casa, lo que queremos es que ustedes conozcan sus derechos y sepan cómo defender esos derechos. Entonces, es muy importante su apoyo, suscríbanse al canal, por favor, clic a la campanita y ahora sí les voy a decir qué es la liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial básicamente es la etapa en donde el juez civil municipal va a tomar ese patrimonio lo voy a explicar de una manera que sea muy sencilla de entender no les quiero hablar de etapa por etapa desde el auto de apertura o auto de admisorio auto omisorio, perdón, como lo llaman muchos no, vamos a hablar en palabras sencillas, fáciles de comprender esta etapa de liquidación patrimonial es la etapa en donde ese juez va a tomar ese patrimonio y se lo va a adjudicar a los acreedores de acuerdo al valor de la deuda que tengamos. ¿Ok? Ustedes recuerden que hay una, algo muy importante. Hay dos tipos de quiebra, ¿no? Está la insolvencia, perdón. Está la insolvencia-quiebra y la insolvencia técnica. ¿Cuál es la insolvencia-quiebra? Es cuando nuestro patrimonio es muy inferior al valor de las obligaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos... Una bicicletica que nos valió 7 millones de pesos, porque es que hoy en día la bicicleta ya cuesta hasta más que una motocicleta. 7 millones de pesos nos valió esa bicicleta, pero las deudas suman 100 millones de pesos. Entonces estaríamos frente a una insolvencia quiebra. ¿Cuál es la insolvencia técnica? Cuando ocurre todo lo contrario frente al patrimonio. Es decir, hay patrimonio, nuestro patrimonio mucho más grande que el valor de lo adeudado, pero no tenemos liquidez para pagar. Es decir, tú puedes tener una vivienda, vale 300 millones de pesos y debes 150. Tu patrimonio es mucho, tiene mucho más valor que lo que le adeudas a los bancos. Entonces, ahí estamos frente a una insolvencia técnica. ¿Qué sucede entonces? Hay que mirar muy bien la estrategia a seguir en el trámite de insolvencia. Cuando no hay acuerdo de pago, llegamos a la liquidación patrimonial, se va a producir el descargue de esas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esas deudas que tenemos, al liquidarse el patrimonio, se van a descargar, esos saldos insolutos van a mutar y se van a convertir en obligaciones naturales. ¿Y qué quiere decir obligaciones naturales? Que por la vía jurídica no te las van a poder cobrar nunca más, porque ya se produjo el descargue de esas obligaciones. Lo que quiere decir que tú vuelves a arrancar de cero, vuelves a arrancar de cero cuando das por terminado este trámite de liquidación cuando el juez da por terminado este trámite de liquidación patrimonial ¿qué va a suceder con los reportes negativos en data crédito? que es una pregunta que hacen de manera, muy, de manera muy seguida, muy continua es que la misma norma indica que al iniciarse, al dar al expedirse por parte del juez al emanar por parte del juez el auto de apertura de ese trámite de liquidación patrimonial se contará un año y a partir de ese año se empieza a contabilizar el término de caducidad, que es de cuatro años. Lo que quiere decir que prácticamente, desde que inicias tu proceso de insolvencia, si se va a liquidación patrimonial, vas a durar cinco años con un estatus de insolvencia económica. No reporte negativo ni positivo, insolvencia económica, ¿ok? Entonces, eso para que lo tengan claro. Entonces, chicos, les he explicado en qué consiste la insolvencia, les he dicho que hay prácticamente dos etapas, una que iniciamos en el centro de conciliación y una segunda etapa que nace por declararse fallida esa etapa de negociación de deudas, es decir, si no hay acuerdo de pago nos tenemos que ir a esa segunda etapa ante el juez civil municipal para que se dé apertura el trámite de liquidación patrimonial. Hay, hay que tener mucho cuidado, vuelvo y les digo, o sea, no podemos tomar nuestro patrimonio, ponerlo a nombre de un tercero y ya, hay que relacionar todas las obligaciones, no importa si están al día o están en mora. Hay que ser muy cuidadosos con todos estos trámites. Entran obligaciones con la DIAN, obligaciones por industria y comercio, obligaciones por impuesto predial, deudas por eh, ocasionadas por multas realizadas con ocasión de comparendos por las infracciones de tránsito. Es decir, acá entra todo. Tienen deudas con personas naturales, también ingresan en el proceso de negociación de deudas. Entonces, mi querido, mis queridos seguidores, muchísimas suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. Nuevamente, por favor, a los que no se han suscrito al canal, que lo hagan, invitarlos para que lo hagan, para que nos apoyen. leen, like al video, lo compartan, porque estoy seguro que cualquier persona puede estar necesitando esta información. Miren que eh, eh, hemos hecho un experimento, hemos salido a la calle. Sobre eso vamos a subir también un video y las personas no conocen ¿De qué se trata la insolvencia económica? Hay mucha desinformación al respecto. Gracias a Dios las redes sociales nos permiten tener esta posibilidad, esta oportunidad de ustedes explicarles un poco sobre estos temas. Pero yo sé que ya se suscribieron. Gracias por suscribirse. Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta el próximo video.